Hola mi queridísima comunidad. Si lo sé, se preguntarán por qué mis videos que tenía antes ya no están. Pues no se preocupen, solo los puse en privado, ya que quiero hacer todo de nuevo, y de una mejor manera, así que ya con esto aclarado empecemos. Las aves cantan. El lindo amanecer con su sensación cálida. El intenso frío de la mañana que recorría el cuerpo de las personas, cuando tenían que ir a sus trabajos, o tenían asuntos importantes o otro tipo de cosas cotidianas. Todo era un día tranquilo, como cualquiera, en Latinoamérica, pero nos ubicaremos en un chico. Que este apenas se estaba despertando, ya que no acostumbraba despertarse temprano, aunque tenía que hacer las compras, que su madre le dejó que hiciera el día siguiente. Ya con esto en mente nuestro protagonista, se levantaría de su cálida y cómoda cama. Después tendería su cama, para irse a una caja que contenía toda su ropa. Entre toda esa ropa se puso algo casual, unos pantalones de mezclilla negro, una playera de color verde como el bosque y finalmente unos tenis color blancos, que se había amarrado y dirigirse al baño para arreglarse un poco. Ya en el baño, procedió a echarse agua sobre su cabeza para que ésta se humedeciera y se pudiera peinar, después tomó un cepillo de dientes. Le pondría pasta de dientes, para proceder a lavarse los dientes, ya que creía que iba a ser un día largo. Después de unos minutos de estar cepillándose los dientes, escupió. Abrió la llave para que esta cayera sobre una jícara, cuando finalizó de casi llenarse de agua la jícara, la tomó y se la llevó a su boca para beber de esta y empezar a hacer gárgaras. Después de unos segundos escupió, para que con el agua restante empezara a limpiarse los restos de la pasta que todavía permanecía en su boca y alrededor de esta. Después de eso, cerró la llave y salió del baño con dirección a la sala hacia una mesa que tenía encima una mochila, dentro de esta llevaba bolsas, para meter lo que su madre le pidió que comprara. Claro todo estaba en una lista que estaba al lado de la mochila junto con el dinero, tomó el papel con la lista y el dinero, se acomodó la mochila y se preparó para ir a la puerta de su casa y proceder a salir de esta, sino antes tomar sus llaves y ponerle seguro a su casa. Entonces camino hacia una calle en donde habitualmente y siempre pasaban los transportes públicos, ya solo quedaba esperar a que pasara ese mendigo camión o microbús. Diez minutos después... Finalmente había llegado el transporte público. Este se apresuró a subir al microbús para darle el dinero correspondiente al chofer y sentarse en un lugar disponible que había por ahí. Durante el transcurso del camino, este solo se quedaba callado, ya que estaba pensando en el futuro o en cosas del presente. O cosas fantasiosas que estaba fuera de su alcance, todo iba relativamente tranquilo, hasta que. Al parecer en el camión que se había subido, fue estrellado por un carro que lo conducía una persona que perdió el control de este, provocando de esa manera que el camión se estrellara contra otro carro, que quedó severamente dañado, el camión estaba boca abajo con daños en esta. Nuestro protagonista poco a poco empezaba a recuperar la vista ya que veía borroso, al tener casi completa visibilidad, noto que los demás carros intentaban frenar para no chocar contra el camión pero fue en vano, unos impactaron de lleno al camión, así causando el fallecimiento de nuestro protagonista ya que recibió de lleno el impacto de unos de los carros. Oscuridad. Era lo único que veía. No sentía ninguna parte de mi cuerpo. Lo último que recuerdo es que iba en el transporte público. Hasta que algo salió mal, de eso ya no recuerdo más. Todo fue demasiado repentino. Y ahora estoy aquí. No tengo ni la menor idea de lo que sea esto. ¿Acaso será el purgatorio o el limbo? Entonces existe el cielo o el infierno. Porque en serio que todavía estoy procesando lo que sucedió. Hola. ¿Hay alguien ahí? Eso es lo que pude pronunciar. Hasta que sentí que algo me observaba era muy incómodo, bueno, siento que me observan. O vaya hasta que después de mucho tiempo, alguien viene a ti. ¿Eh? No temas humano. Entonces pude verlo, una figura luminosa color blanco. Me confundí bastante, pero no podía juzgar ya que esa cosa me dijo humano, ¿Qué es este lugar y por qué estoy aquí. Básicamente esta es mi dimensión, donde, donde pocos, pocos afortunados, afortunados como, como tú llegan aquí. Les encargo tareas que de deberán cumplir para darles cualquier, cualquier deseo, deseo como premio. Si no si lo consiguen sus, sus almas serán desintegradas de la, de existencia. la existencia. Eso solo sería un resumen. En serio, porque la verdad tengo aún más dudas. Tómate tu tiempo. Después de todo espero tanto tiempo para poder ver a otro como tú. O, o sea, que tú esperas mucho para poder encargarles tareas y entretenerte viéndolos intentarlos una y otra vez. ¿No es así? Digamos que sí. Sería casi igual a lo que ustedes llaman fanfics historias que creen. es algo a lo que te vengo diciendo, pero en vez de que ustedes las escriban, aquí será real, no te puedo explicar más por qué estaría fuera de tu entendimiento, comprendo, entonces iré al punto, ¿Qué tarea me darás o se le podría decir así, casi sentía que ese ente o entidad tenía una sonrisa, la tarea que te daré consiste en lo siguiente. En tu mundo lo conocen como Demon Slayer o no Yaira. Y es ahí donde precisamente entras tú. Enviarte a ese mundo para poder derrotar o asesinar a Musangiki y sugió el demonio original. Pero obviamente no será nada fácil ya que con tus capacidades actuales, no tendrías oportunidad contra los demonios. Es por eso que tú... me pedirás cualquier cosa para conseguir tu tarea que te encomendé. Y dime entonces qué pedirás. ¿Eh? Bueno, primero déjame pensarlo bien. Claro. No hay prisas, todo o calma. Aunque, Aunque ahora, esté ahora esté en esta situación del tema de la, la reencarnación, reencarnación en otro mundo. mundo. Pues, pues sí que, sí es, que es algo loco. loco. Bueno, bueno me centraré en, en pensar cuidadosamente, cuidadosamente lo, que lo que pediré para ir hacia ese mundo. mundo. Creo, Creo que, que ya lo ya tengo. Tengo. tengo. Bueno, bueno entonces, entonces pediré eso. eso. Bien, ya lo pensé bien. Entonces, entonces sí. No. En primer lugar. Quiero tener la armadura del velocista habitar de la serie de The Flash. En segundo lugar poseer sus habilidades y también las físicas. En tercer lugar quiero que me des una katana Nichirinto y que esta esté encantada con los encantamientos más poderosos que le puedas dar a una espada del videojuego llamado Minecraft. Cuarto lugar quiero que la armadura de Sabitar esté también encantada con los encantamientos o sé le pueda dar a una armadura de Minecraft. Y el último lugar quiero saber cómo se hace una respiración o aliento. Todo eso sería lo que le pediría. Al parecer no has pedido cosas como ser el más poderoso. Inmortalidad. Ser un personaje ficticio. Como los demás como tú. Que solo son avariciosos. E intentan conquistar a sus personajes ficticios que ama a Eso sí que me sorprende de ti. Pero bueno. Es tiempo de darte lo que pediste De pronto vi a mi alrededor Para darme cuenta de que pequeñas partículas empezaban a juntarse y formar objetos Los cuales al pase de unos segundos eran las cosas que había pedido Entonces lo primero que tomé fue la katana Nichirinto La observaba con detenimiento El detalle de esta y ver cómo resplandecía un aura de esta katana Para después observar la armadura deshabitar el cual este estaba de rodillas y abierta en la parte de su espalda. Entonces, sin más rodeos, me metí en la armadura. La verdad se sentía algo cómodo y sobre todo, cuando me moví, aunque era algo pesada, no me resultaría difícil en una batalla, y entonces me levanté para observar al ente, pero de manera repentina sentí un dolor en mi cabeza. El dolor era tan intenso que hizo que me retorciera y cayera al suelo, revolcándome. Hasta que después de unos segundos que parecían eternos. Finalmente paro y entonces pude notar que tenía conocimientos de sobre cómo se hacía una respiración. Al parar el dolor me levante lentamente. Hasta que fije mi mirada en la entidad. Va, va, va, va, va. Al parecer ya está todo lo que me pediste, Entonces te llevaré inmediato al mundo que debe Y entonces unos segundos antes de que me mandara. Me acordé de algo importante. Oye, ¿y en qué línea de la historia me enviará As? Casi se me olvidaba. El tiempo exacto en el que te será antes del comienzo de la historia. O sea, que te dos años los cuatro meses y tres semanas antes de que la historia que se no anime como lo conocen ustedes. Bueno está bien, entonces un aura me envolvió todo mi cuerpo junto con la armadura. Tome mi katana listo para partir. Nuestro protagonista había desaparecido dejando solo al ente el cual. Este creó un holograma para visualizar todo lo que iba a hacer el chico que envió.